de la 23. Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo.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 Sin embargo, consecuente con su opción por la vida, Jesús lo cura porque el reino ya está operando y porque también el sábado como institución tiene que ser restablecido. El problema que se plantea en estos relatos no está en saber si Jesús transgredió o no la ley de Moisés y sus interpretaciones oficiales. El problema está en saber qué era importante para Jesús. ¿Qué cosa no tenía importancia para él? Pues, aunque las cosas que se relatan sean cosas de poca importancia en la vida diaria, lo que nos hace felices o desgraciados son muchas veces cosas aparentemente de poca importancia. Planteando así el problema, lo que está claro es que para Jesús era más importante la felicidad de los seres humanos que la observancia de los rituales religiosos. Como también está claro que para los observantes fariseos era más importante el fiel cumplimiento de las normas religiosas que la salud y el bienestar de las personas. Por eso Jesús desplazó el centro de la religión. Él hizo que el centro de la acción religiosa pasara del ritual fielmente observado a la conducta.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 Usano. Bien vivida. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por cumplir unas normas muchas veces inventadas por las varias escuelas, que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de ese día. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación casística, en vez de en, en día de libertad. Jesús nos enseña actitudes más a favor por el espíritu que por la letra. Las normas están muy bien y son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hay instituciones muy válidas y llenas de espíritu, el domingo cristiano, la celebración de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, realidades que son importantes para la vida de fe y que necesitan, dado su carácter de comunitarias, unas normas para su realización. Pero no se tenían que hacer rodeos de normas tan estrictas y minuciosas que a veces ahogan la alegría de su celebración, en vez de dar ánimo y alegrarse con Dios y dedicarle una alabanza sentida y celebrada a su comida, las cual en el día consagrado a Él, se crea un clima de mero cumplimiento exterior. Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la sinagoga porque es sábado, pero también cura el, el brazo paralítico de aquella persona